Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días, ahora sí tenemos audio. <ríe> bueno, justo el día en el que se me ocurre decir, los mmm, vídeos maña, mañaneros los voy a dejar para lo que se crearon en su, en su momento, es decir, para cuando pasase algo importante en el mercado. O sea, no todos los días hacer un vídeo mañanero porque no tiene sentido, ya que tenemos un vídeo a la tarde. Pero, ¿qué voy a hacer? no hacer el vídeo mañanero, a no ser que pasen cosas que, oye, que, que, que demanden un, un vídeo, pero el de la tarde lo voy a adelantar, es decir, no lo voy a poner tan tarde, tan de noche, mejor ponerlo a eso de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, hora española, como muy tarde, ¿vale? De, de tal forma de que todo el mundo lo pueda ver a un horario más o menos adecuado, sin necesidad de, ostras, es que me tengo que acostar, mañana tengo que ir a currar y no puedo ver el vídeo del día, es decir, lo adelantaré, lo suficiente como para que se pueda ver eh, perfectamente, ¿vale? Así que eh, es que es para lo que nacieron los vídeos mañaneros, ni más ni menos. Lo que pasa es que luego me lié, me lié, me lié. Eso es lo que decir que algún día que me lié, eh, porque vea cosas que, oye, sean interesantes de contar, podamos hacer un vídeo mañanero. Y justo el día que lo digo, me falla el audio y tengo que repetir el vídeo, si es que... Bueno, me falla el audio, no, me falla el dedo, que yo que estoy un poquito toli. Por cierto, recuerdo a los alumnos que tenemos eh, webinar esta, esta tarde-noche. Eh, espero que no sea tan largo como siempre, porque si no, tengo tengo aquí gente en casa, tengo gentuza de estas horas lo ¿no que es la típica familia, que pues hay que... Hay que estar con ellos ¿no? Entonces, vas a estar hasta las 12 de la noche digo no no no hoy haremos nada más solamente un par de horas máximo diez y media tengo que haber cerrado así que bueno pero bueno solamente para recordaros a los alumnos que tenemos webinar esta tarde que vayáis pre preparando esas preguntas de las cosas que han surgido a lo largo de estos días bien eh, Bitcoin está haciendo bastante bien, está atacando la media de 100 en 4 horas, era una media que teníamos que atacar. La media de 4, vamos a verlo en diario, la media de 50, ¿veis? Pon, ha vuelto a tocarla, pero ya estamos con una vela verdecita. A ver si, si el día termina así, no sería malo, ¿vale? Decir, joder, qué aburrido, qué no. Ya, pero eh, para arrancar ahí la media de 50 en diario, hay que estar muy cerquita de ella y luego romperla. Eh, como lo hagamos, si, si, si volvemos a intentar adelantar, seguramente nos vayamos a ir abajo. Eh, esto en el caso de que el mercado necesite ir a otra vez ya, ya directamente a la zona de 44, a esta zona de, de resistencia que tenemos aquí arriba. Eh, bueno, pues está ahí ahí, porque vemos en cuatro horas que a pesar de que lo intenta, lleva dos horas y bueno, pues nos está echando está vamos a ver si no es una falsa salida igual que ayer, hizo una pequeña falsa ruptura, se nos vino abajo, pues aquí tres cuartas de lo mismo, estamos al borde eh, en ruptura, puede ser falsa o no, ya veremos esperemos que no, que este mínimo haya sido suficiente como para arrancar y poder ir a por la de 200 en la zona de 43 200, que en diario este sería tierra de nadie, 43 200 en realidad, ¿vale? O sea, estaríamos en una zona que es tierra de nadie, con lo cual posiblemente podríamos impulsarnos una derrota sea de 200 a la zona de resistencia, que es el primer objetivo el que tenemos que, que pensar, ¿vale? Zona de resistencia. Bueno, el segundo, en realidad, el primero es romper la media de 50. <risa> pero bueno, que ahí estamos, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, eh, no, es, no es malo el volumen, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, ya está superando el volumen de fin de semana, eh, y bueno, a ver qué tal la apertura de las bolsas. ¿Por qué? Porque, bueno, las bolsas europeas de momento... De momento el DAX está subiendo un 1,20, o sea que está muy bien, está animada la cosa, rompe toda la media de 50. ¿Veis cómo se quedó la media de 50 al borde de ayer? Pues hoy, pum, para arriba. Bien, eh, el IBEX 35 eh, también está por ahí haciendo de las suyas, así que un 0,89, casi un puntito. Y el SP500 está en un 0,38, está intentando, ¿veis? Esta zona que hay aquí, a ver si la puede romper. Mi teoría es esta. La segunda teoría es que no pase estas medias y se nos voy abajo al mismo, al mismo punto. Vamos a ver qué pasa creo que deben de animar un poquito la cosa antes de que el, eh, eh, la, la Reserva Federal eh, suba los tipos de interés eh, otro medio punto, que es cuando ya puede empezar a hacer un poquito más de pupa, entonces me, entre el cuarto de punto que ya subió, el medio punto que subirá después un 0,75 más lo que el mercado asobre entre la falta de dinero, etcétera, etcétera, etcétera, pues tendremos los intereses más o menos ya en un 1 y pico por ciento en un 1,20, un 1,25 eh, así que bueno, pues no estará mal para como para que pueda empezar a bajar el mercado y podamos hacer cosas respecto a, a Twitter Fijaros cómo hoy recupera un poquito Un 1,20 y pico, ¿vale? Pero, pero, ayer vimos a, a A Netflix también, que perdió Una auténtica barbaridad Y hoy, pues <ríe> Vamos a ver cómo abre Vamos a ver cómo abre, porque esta pela Bueno, pues ahí estaba, ¿qué pasa con los Con... ¿dónde estamos? Aquí, la dominancia, pues la dominancia de Bitcoin Subiendo, sigue subiendo Tremendo, eh, se va por la línea de tendencia De momento eso parece, ¿eh? eh y el total market subiendo menos un poquito, está ahí con la EMA20, a ver si la rompe, pero lo importante no es la EMA20, sino la media de 50, que está ahí, a ver si la paso y la rompo. Bien, pues si la pasa y la rompe, fantástico, pero ¿qué pasa? Claro, con las altcoins, pues las altcoins habrá unas que mejor y otras que peor. Tenemos por ejemplo, miren y cómo está Kake aquí intentando romper esta línea de tendencia, está en un punto importantísimo, ¿eh? fijaros cómo está. A ver si la rompe, que no haga una falsa, igual que hizo aquí esta falsa ruptura y se vino abajo. Pues bueno, a ver si la rompe y voy a empezar a tirar. De momento la media de 200, desde aquí hasta donde está la media de 200, eh, estaríamos en torno al 22%, ¿vale? Pues con lo cual, pues un trade de un 10, 15, 16% podría ser bastante posible y probable. Eh, en cuanto a la buena, la parte negativa... Tenemos un 10% de library gates, con lo cual nada. Melos, ahí toca a Melos, ahí está. Eh, Ape, FIO, eh, VLX también aquí tenemos. Eh, bitrex es en Vitrex, o sea que tampoco, no sé si fiarme. Lina, ctrx y, bueno, GMT, que también está, estuvo subiendo, pues ahora le toca bajar un poquito, es lo que tenemos. Eh, ¡Ay, Compound! Se nos está desinflando, no, no, la verdad es que no la he visto, sinceramente. Bueno, no está tan, tampoco tan desinflado Sí, podemos comprar un poquito más aquí en la m 20 y bueno, y luego ya veremos. Eh, quizás en la 50 o en la 100. Eh, no sé, no sé. Está raro el cabrón. Eh, Waves también está bajando un poquito. Bueno, en el lado positivo, vamos a ser positivos. Tenemos a B. Cava. Bien, Cava la estoy moviendo, y señor. Pensaba yo que iba a romper la media de, de 200. Lo, lo ha logrado. No solamente eso, sino la, el máximo relativo anterior en 476. Así que muy bien. A ver cómo termina el día, ¿vale? Esto es importante. Yo creo que lo termina cerrando más o menos en esta zona. La zona de 478. Y, y después posiblemente seguirá. Eh, LPT también 1296. ARDR 853. Bastante bien. Después de tocar la zona de soporte. Bueno, aquí por la resistencia. Vamos a cambiarlo. Como... Soporte, vamos a ver dónde estamos. A ver, a ver. no me ha tocado. ¿Qué pasa? ¿Se me ha bloqueado? ¿O qué? Ahora, taca, taca, taca, taca soporte. Eh, bueno, bien, rebotando hacia la media de 200. Una vez que la pase, pues se pasa, que se comerá este máximo relativo anterior en 0.27. Eh, SEC también muy bien, IDEX también está subiendo bien. Eh, TITA. 6%, fantástico, rompiendo la media de decir, a ver cómo cierra esto es todo muy relativo, por eso por eso el hacer análisis por la mañana muchas veces, si no ha pasado nada, eh, es un poco raro, porque es todo muy relativo y necesitamos que hayan abierto, a, a, aperturado bien los mercados estadounidenses saber un poco en qué dirección van, para poder decir, oye, pues podemos ir a esta dirección o a, o a esta otra, pero bueno eh, como he dicho, los seguirán habiendo mientras pasen cosas importantes que, que lo teníamos ahí viendo destaque, que en un punto súper importante, línea de tendencia de mucho tiempo ¿vale? desde mayo del 21 o sea llevamos prácticamente un año de línea de tendencia eh, a la que se vuelve a acercar y además se acerca no es que se acerca después de haber hecho este mínimo y volver a subir o sea, tenemos aquí una especie de hombro, cabeza, hombro ¿Vale? que no es una especie, lo es tal cual, vale aunque esté inclinado no importa, que si lo rompe y consigue ir arriba, pues fijaros la proyección que tenemos más o menos hasta la zona de 15, ¿vale? creo que estaría, sería una, una zona bastante decente de tomar, eh, ostras, yo lo, lo veo bastante potente, si el mercado sigue con un poquito, ya no os digo mucha, ¿vale? con un poquito de, de chicha, Así que bueno, en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, pues tres cuartas de lo mismo, tenemos unas muy malas y otras que bueno, mira, Steam 37% está metiendo un pepinazo, que además lo está metiendo ahora mismo, tremendo, Cava, 11.40, también Jasmine recuperando parte de, la, de este retroceso que hizo. Se apoyó muy bien en la zona que teníamos marcada. Y otra vez para arriba. Eh, Objetivo de Jasmine Pues sí, sí, sí a este máximo anterior. Acitosis, a atosis. Ni más ni menos. Eh, Tito también aquí sigue. Venga, pam, para arriba. Vámonos. A ver si conseguimos. Ya, ya, ya hemos mejorado bastante... Yo ya, sol, ya solté una parte, pero en, en lo, que, en lo que tengo de tita quiero seguir, a ver si rompe, rompemos a media de 200 y si empezamos a tirar para arriba un poquito, porque si llegamos a esta parte ahora, otra vez, wow, uf, uf, si no, pues paciencia, la, la, la acumularé. Eh, ¿Qué más tenemos? BAT, ARD, PIRIT CHAIN, 263. Bueno, está, está generando un canal, así que bueno, bien. Eh, los es fantásticos, de verdad, el FTT es algo que guay. Y bueno, poca leche más. En cuanto a las acciones tokenizadas, que no las hemos visto, eh, vemos que Netflix de momento está diciendo el mercado que, bueno, pues que pues está a la espera. A ver que, cómo habré, con qué con qué ganas abre el mercado y decidir en qué dirección irse. Así que nada, nada raro, un 1% después del tortazo de ayer, pues no es, no es nada. Eh, tenemos el oro que está bajando un 0,38. Eh, a ver cómo estamos. Ah, todavía no ha llegado a la zona. Creo, línea morada posible o si sí, sí, sería para comprar un poquito más y si la pierde más todavía a ver, la media de 100 es donde tengo las compras tengo una compra dinámica vale con la media de 100 que va subiendo un poquito por encima y ahí la tengo ¿Vale? para acumular un poquito más tanto para futuros como para eh, acumular vale poco poca leche más la verdad es que no hay un movimiento importante interesante en cuanto a, al, al resto de acciones vamos a terminar con bitcoin para ver qué camino está tomando el btc dónde está aquí un 1,07%, pues eso, intentando atacar la media de 50, a ver si puede con ella, y eh, se va un poquito guay. De momento esta vela de 4 horas sigue diciendo que no, vamos a ver en una hora que nos dice, bueno, pues que no ha pasado este máximo anterior, está intentando hacer un nuevo máximo, quizás esta media de 50 sea el que le lleve hacia arriba, y si no puede con ella y la pierde, se nos va a venir pom, a esta zona, a los 40.800 aproximadamente, dependiendo de dónde esté la media de 100 en ese momento